Hola amigos, tengo un par de cosas. Minecraft es un juego de supervivencia y construcción que no tiene límites, tenemos los más geniales, empecemos. 5. Rafael, Rafael es el quinto mejor skin de todo Minecraft, este skin A es muy popular en el juego Ese es chulo, te recomiendo tener. Anda de yo, lo es gratis. No te lo pierdas. 4. Todo skin gratuito. Cuando esté medita no interrumpas te puede destruir con todo. Fuera increíble, brutal, brutal y brutal de todo el juego en estos momentos que me dejan la boca abierta. Three. Al hablar de este diabólico producido por la mañana para poder realizar el depósito de las mejores ofertas diabólicas dijo el creador amigo de Steve pero hermano de gerbrain Ten cuidado no lo invoques o puedes perjudicarte. 2. Ese personaje es muy importante ya que, tiene una increíble capacidad mental que sorprende a todos y todas. One. Terminemos con este skin Pude es legendario sello increíble y se llama Paul creado Makol no se sabe fecha.